No, es... no, sí, pero... como, como ustedes habrá igualdad no, condiciones no, este partido hay cinco jugadores por ustedes habrá igualdad equipo del en este partido hay cinco jugadores por cada equipo eh, el equipo eh, del 99% es una representación de la sociedad eh, catalana y española. Tenemos una durada, un estudiante, un jubilado, un inmigrante eh, y un trabajador que cobra menos de mil euros al mes. Bueno, lo normal, ¿no? El 99%. Y en el 1% pues tenemos con el número 1, Ángela Merkel. Con el número 2, Rodrigo Rato. Con el número 3, otro banquero de Pro. Isidre Mariano Rajoy El el número Alguien muy querido por estas tierras Artur Vaz Tres quarts de punto El partido aquí al centro de la Plaza Cataluña Y atención que ya comenzamos Y la un parcel, un parcel, totalmente fuera de juego vamos a ver, la quinta no no pasa las que se gustan menos, pregunta, dónde están escritas estas normas? se tendrían que haber leído el mecanismo de estabilidad europea antes de venir aquí llamado MEDE las normas están ahí, están escritas con letra un poco pequeña pero ahí están, o sea que hagan el favor de eh, respetar el Atención, el ha una buena entrada de partido, el la canción, la canción, la canción, la canción, la ahí para canción, la canción, la la canción, la la canción, la canción, la la canción, la no que la ahí para No hiem que havia viscut eh, perdemunt de les nostres possibilitats, però no, vostè ha estat el 1% que ha viscut perdemunt de les seves possibilitats i que en fin, amb aquests eh, shows milionaris, amb aquests aeroports sense avions, amb aquesta cara per ambordar-se dinero diners a Lleó on sigui, com per exemple, eh, la especulación sobre aliments i d'altres bens de primera necessitat o fins i tot Uh, cuando los intereses o la prima de arriba aquí no interesan andarse a los paraísos fiscales finalmente la ley siempre que actúa y que al 99% organizar ha podido cambiar alguna norma y que la justicia caiga sobre el al 1% a la, la troika a uh, la garde al Fons monetario internacional a merkel a paine a Rajoy, y tutón la banda a los tribunales se una película de ciencia ficción pero no ¿Es veu que es posible? Gracias por la acción de este partido del siglo entre el 1% y el 99% que finalmente ha estado a favor de este 99% organizado. Gracias por venir.